Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo andan queridacos, amigazos y amigasas ¿Cómo les va? Bueno, eh, en principio hoy vamos a hacer algo bastante, bastante... rapidito en principio y segundo que tiene que ver con lo que son noticias, ¿ok? O sea, noticias, noticias y noticias... De todo lo que tiene que ver con World of Tanks. Más que por eh, supuesto. Así que bueno, vamos a meternos de lleno entonces a lo que son estas noticias. Que más o menos estuve recogiendo un poquito de, de todos lados. Va, vale, de todos lados en realidad. estoy haciendo como un popurrí de, de noticias. Para que, bueno, ustedes puedan eh, disfrutarlas. Y estar al tanto y al día de lo que tiene que ver con World of Tanks. Bueno amiguetes, a ver, anticipo de enero, esto fue publicado el 29 del 12 hace unos días, pero por las dudas, porque muchos de ustedes sé, ya los conozco, sé que son unos pillines y no entran a ver las noticias de WOT Simplemente entran ahí como bestias a jugar al WOT y que nada importe, aunque sea primero de enero a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche Brindan y se ponen a jugar al WOT, <ríe> así que me parece muy muy bien, pero, pero bueno, también está bueno estar un poquito al tanto Dale, vamos a meternos de lleno con esto bueno, estas son algunas de las... Eh, anticipo de enero, feliz año nuevo. Dice, se, se viene un año nuevo y temas, eh, y tenemos ofertas especiales, misiones y eventos y muchos eh, muchas cosas más. Eh, los siguientes eventos pueden cambiar sin previo aviso. Ok, ok, ok. Bueno, dice que hay como una especie de gangas, digamos, por decirlo así. Del primero de enero al primero de febrero, ganga de locos. Va a estar el, el T7 Combat Car. De nivel 2, más 30 días de cuenta premium. Yo les digo, a ver, la verdad que no, no voy a decir precio ni mucho, no, porque cada uno, o muchos, vivimos en países distintos, con lo cual hay que hacer el cambio. Acá en Argentina tenés el dólar blue, el dólar celeste, el dólar blanco, el dólar es un quilombo. Entonces, después fíjense los precios de ustedes. Yo lo que, lo que sí les digo es los tanques que van a salir. Del 7 al 14 va a estar el T-34 Shielded. ¿Qué les puedo decir del Shielded? Es un mediano de tier... Eh, de tierra rusa, por supuesto y eh, es un buen tanque en nivel general es un es un buen tanque medio eh, de shielded lo único que tiene es eh, el, el camo porque la verdad es que no, no, no termina siendo muy blindado que digamos la traducción sería blindado de shield, shield es escudo y acorazado podríamos decir que sería la traducción correcta de shielded eh, tiene un cierre de retícula un poco medio lenteja. vamos a ver si lo podemos ver acá. Se los muestro rapidito. Está bueno. Se consiguió, este tanque se consiguió el año pasado, si no mal recuerdo, o el anterior. translation no, no quiero translation thank you. Eh, daño de 110. Eh, penetra 120 y 150. Eh... Tiene 15 rondas por minuto. Estaba recargando en unos 4 segundos y piquillo, más o menos. Por ahí andaba unos 4 segundos, más o menos por ahí. Eh, daño por minuto, 1650. El 2.3, esto es lo que a mí no me terminaba de cerrar mucho. Para hacer un medio como que... Tup, hasta que cerraba la retícula, era medio complejo. Igual me he hecho grandes partidas con él también. Es, es, está bueno el tanque. La dispersión de 0.43, o sea, tenés que ir al frente porque sí porque está hecho para eso, eh, y ves lo que te digo acá, 45 de 500 de vida, no está mal, tampoco es normal, está bien, es un tanque normal, pero bueno, si tienen la, la posibilidad, eh, 45, 45, 45, 45 de, de torreta, de chasis, de todo, tiene casi todo 45, o sea, les van a entrar por tutti los lados, bio range 340, eh, y una, una potencia específica de 15,67. Es un tanque más. Lo que sí estaba bueno es que se consiguió en un evento de la batalla de Kursk. Que había que jugar un par de, de batallas, no me acuerdo bien cómo era. Tiger 131. Eh, este tanque... Uf, Lo que pasa, el Tiger... Translation, no, thanks. Eh, ¿Qué podemos decir del Tiger 131? Lo que tiene bueno este tanque es el camuflaje, básicamente. Eh, pff, y que es un tanque real Que está en el museo de Bovington eh, Tengo un Tengo un, un resumen del tanque hecho por ahí Después voy a dejar la tarjetita por acá o por acá Después me voy a fijar, pero creo que sí Tiene un 8,8, el daño es de A ver, tiene un cañón de tier De tier 7 que dice acá Pero en realidad es un cañón de tier 6 eh, Es el cañón del, del bk 3001 O sea, 220 pega, 145 penetra 194 y tenés un pesado, o sea, en tu tier Vas a estar bien porque tenés 100 de blindaje 180 80, Está muy bueno para hacer side scrapping Va bastante bien si lo podés, eh, si, es una, si es una habilidad que vos tenés Bastante ya practicada Y la tenés bastante agarrada, está bueno Pero Lo que tiene muy buena eh, Visión, fíjate que tiene 370 metros Para hacer un pesado, no está nada mal eh, La movilidad es bastante Lentorro, bastante lentorro Frontalmente después el tema es que este tanque B-Tier 8 y estás muy limitado por eso, por el hecho de que... Imagínate que te... con este tenés que ir a enfrentarte a un IS-3, a un Defender, a un BK-7501K. O sea, saquen sus propias conclusiones chicuelos. Si sos un coleccionista de los tanques de la Segunda Guerra, lo tenés que tener. Ahora, si mucho no te importa nada eso, otra cosa. Si tenés, por ejemplo, el HT, el HT de Tier 6, el japonés, es igual que este. O sea, cambian nada, 0,001 de las características es lo mismo. Lo que pasa es que ya te digo, tenés que ir a enfrentarte a ah, Tier 8 con 194 de penetración. Lo que sí tenés son buenos puntos de vida, buenos HP, pero... Uf, así como los tenés, te van rapidillo. La ISU-130... La verdad es que no voy a opinar de lo que no, de lo que no conozco. No la tengo, la verdad. De ahí 130 no la, no la, no la cazo. Eh, pero déjame ver qué tiene. 490 de daño. Uf, lindo daño, lindo daño. 215 y 180. Ah, bueno, funciona más o menos como... Digamos, los que tienen la sucia NI más o menos funciona igual O sea, la bala estándar penetra 215, pero pega 490 La, la munición premium penetra 187, penetra menos, pero hace más daño Está bueno para, para saber, o sea, tenés que tener bien en claro en qué momento usar cada, cada uno eh, mira tiene un buen DPM, 2854 Dispersión 0.37, bastante precisa Cierre de retícula de 2.10 eh, 1000 de HP, 90 de armor, de armadura. Eh, specific, muy lenta. Specific power, o sea, la, el, la potencia específica 11.6. Es una especie de ISU-152. Se parece igual más a los chinos, te digo que... A, lo, a los su de línea chinos. Pero es una especie de ISU-152, al, al parecer. Eh, entre comillas, ¿no? Es, es, o sea... El otro es un 152, este es un 130 eh, Lo que pasa es que esa penetración de 215 mm. eh, pff, mm, Bueno, ok Saquen sus propias conclusiones Bueno, y el, el M41 eh, Translation, no thanks Bueno, este lo tengo La verdad que... Pff, eh, a ver Es un ligero de tier 8, alemán ¿Qué tiene de bueno? Es que tiene muy buena visión. Mira, fíjate, ya arranca con 400 metros. Tiene una excelente visión. Tiene una excelente munición eh, explosiva. Una HE muy buena. Penetrás 102 y pegás 320. O sea que a los otros ligeros casi siempre le pegás unos buenas, unas buenas bombas. Eh, Recarga en unos 5.7 segundos. Esto me lo acuerdo de memoria. Eh, Tienen un buen cierre de retícula. Lo que sí no es tan bueno son... Tres cuestiones. Uno, tema de camuflaje no es de lo mejor que hay en el juego porque fíjense que es muy alto. Bueno, acá no se observa tanto, pero comparado a un LT432 es muy alto. Eh, tema de camuflaje, tema de movilidad. Tenés una, una potencia específica de 21 con moneditas, o sea, 21.5, ponele. Eh, con lo cual. Acá está, mira justo, qué bola. 21.28, o sea que. No termina de ser un ligero, ligero. Es, es, es un ligero medio. O sea, no sé si me explico. Es más tirando. Es un híbrido entre un medio y un ligero. Lo que pasa es que de medio mucho no tenés porque tenés 25 de, de blindaje frontal y, y lateral. O sea, lo que sí tenés es una hermosa, hermosa, hermosa velocidad eh, final. Pero que la vas a agarrar solamente en, en bajada porque si eh, no, no, no lo vas a agarrar. Tenés 500 de potencia. De motor, mm. eh, pero bueno, fíjate que pegás 182, 240, penetrás 182, pegás 240, 250 es hit, tengan en cuenta eso, que es una munición hit, a mí la hit eh, en ciertas ocasiones para los ligeros, a mí en lo personal mucho no me gusta, porque vas a usar mucho el auto porque capaz que estás en un mapa abierto y tenés tres ligeros, de, o sea, dos ligeros más y vos, y tres ligeros de enfrente y autopuntado y vas paseando por todos lados, porque si te, en cuanto te quedaste quieto, te mete un bombazo de la artillería, algún cazatanque por ahí y ya estás listo, marche preso, ¿no? O sea, estás en el horno. Eh, pero, pero bueno, eso. ¿Qué dice? A ver, eventos especiales de enero. Del 1 de enero al 1 de febrero juega bien tu clase de tanque. Bueno, eso ahora lo vamos a ver. Eventos del 3 al 6 de enero, o sea de hoy eso también lo tenemos ahora que lo íbamos a ver pero fíjate, fíjate esto que está muy bueno del 3 al 6 de enero o sea, desde hoy hasta el lunes, tenés un 50% más de experiencia, o sea está buenísimo del 10 al 13 un 200%, del 17 al 21 un 200 y eh, del 24 al 27 de enero tenés por 3 de experiencia de tripulación o sea, un 300%. O sea, necesitas levelear algo, Empezás a darle eh, por lo menos del 10 al 13. Esto, sumado a que le metes unas reservas personales más cuenta premium. Y si tenés un tanquecito premium para darle a esa tripulación, ya po, oh, O sea, vas a tener una hermosa tripu en poco tiempo. Eh, bueno, esto es las operaciones festivas. Eh, las maestrías, perfecto. Tank Rewards. Eh, bueno, esto me, me interesa mucho el tema del Tank Rewards. Ahora lo, lo vamos a ver también. Que es algo que está muy bueno. Para aquellos despistados que no sepan lo que es el Tank Rewards, es básicamente un, un evento en el cual mmm, vas ganando diferentes, eh, diferentes recompensas pequeñas al principio... Tenés que ir juntando estos tokens, que se pueden hacer así como una, la moneda de Tank Rewards, por decirlo así, estos, estos bonos de Tank Rewards. Y eh, vas a ir ganando. En principio, primero te dan cositas chiquitas, después a medida que vas pasando al nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, eh, vas... Eh, nivel 4, perdón, perdón, esta es nivel 4. <coughs> vas eh, pasando de niveles y te van dando diferentes... mira acá tengo una skin de George Patton de Chester O'Brien o de Wilhelm berhoff ya la tengo, ya la tengo, y la de Patton no la tengo, me parece. Bueno, después eh, en el nivel 2 te dan reservas personales, vas eligiendo la que a vos más te guste, esto vas a ir viendo misiones, en la, en la pestaña de misiones justamente en el Garage, vas a ir viendo las misiones que tenés, eh, que le vas a ir cumpliendo con ciertos mmm, requisitos que tenés que ir haciendo y eh, después te dan acá lo que son estos, los blueprints que no me acuerdo cómo es la traducción, creo que son eh, fragmentos, algo así una especie de fragmentos de los diferentes tanques que te sirve después al momento cuando querés eh, bajar lo que es la cantidad de, de experiencia que te cuesta un tanque, le utilizas estos blueprints y y te va a servir para, para bajar la experiencia, o sea, vas a tener que gastar menos de tu experiencia ya sea libre o la del el tanque. Y después, cuando llegas al nivel 4, tenés el Panther M10. El Panther M10 más un espacio de eh, garaje. O si ya tenés el Panther, <coughs> perdón, puedes elegir una una semana de cuenta premium. ¿Bien? Una semana de cuenta premium. ¿Qué podemos decir Panther M10? A ver, Panther M10 es un tanque de nivel 7 eh, alemán. De nivel 7 alemán que. Tiene matchmaking limitado. Eso es lo que tiene de bueno. Ahora, ¿qué tiene de malo? Bueno. Eh, el tema de la penetración. Es una penetración bastante, bastante limitada. Eh, después la movilidad también está bastante. Se ve bastante limitada. Eh, a ver, es un Panther. Es un Panther. Pero lo que tenés es que pegás 135. Eh, por tiro, bien Entonces al pegar 135, si no mal recuerdo Déjenme un segundo, vamos a poner aquí eh, Tanks.gg Tanks.gg eh, Full tank list Así que bueno, vamos a Germany Vamos a tier 7 Y vamos a poner Panther medias eh, Acá está lo que te dije Pegas 135, tenés una penetración de 150, pensá que estás en tier 7, ¿bien? <ríe> y eh, con APCR penetras 194, o sea, lo mismo que eh, lo que sería el, el Tiger 131, el pesado que vimos hace un ratito, bueno, pero, eh, ¿acaso es un tanque medio? Este tanque, yo creo que lo tendrías que usar más tipo como una especie de sniper, porque, o sea, no tenés, no tenés chapa, no tenés blindaje suficiente como para poder ir a una primera línea. Imagínate que con 85, la torreta estaba bien, unos 100 milímetros, pero, pero en cuanto. Imagínate que vas a ir a una primera línea y tal vez te vea una SU-130PM, por decir algo, y te meta unos 600 de. de, de de bomba, o sea, de, si estás en el horno, estás medio complicado. Después, eh, un tiempo de recarga de 3.8, 2.2, el cierre retícula, dispersión de 0.30, o sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, Mira lo que es el power head o sea, la, la potencia específica es de unos 15 con 23. O sea, la movilidad de un tanque medio normal, digamos, no no sobresale por su velocidad tampoco. Ahora, si me preguntás la... Un DPM de 2100 No, no, no está, no está mal La verdad que no está mal 1300 puntos de vida O sea Si me preguntás Che, Nando, ¿vale la pena sacarlo? Y yo te digo que sí Porque yo de hecho lo voy a sacar Porque no lo tengo Y lo quiero tener O sea Es un tanque que, que tiene El beneficio de tener El matchmaking limitado O sea Está bien Vas a pegar 194 con, con APCR Pero ves tiro 8 máximo y para mí, tener el matchmaking ilimitado es, es una gloria de Dios. No ver tier 10 con un tier 8, no ver tier 9. Obviamente, este tanque, sinceramente lo digo, contra un tier 9 no tendría absolutamente nada que hacer con 194 de penetración. Imagínate que va, te vas a ver a un T10, igualmente no es lo más duro del mundo. <coughs> te vas a ver a un, a un M103, te vas a ver un Type 4. O sea, ¿qué le haces con 194 pero ni del... Ni de, o sea, de lateral con suerte. <risa> es medio triste, pero es así. Así que, por eso le digo, como tenés el matchmaking limitado, es lo que lo hace fuerte e interesante a este tanque. Si no es por eso, si tuvieras que ver Tier 9, te digo, o sea, ni te molestes. Ni te molestes. Pero es una buena alternativa para, para no sé, cagarse de risa, pasarla bien. Por eso te digo, si me preguntas a mí, Chenando, lo saco, o ¿qué hago? ¿Me, me, me rompo un poco el lomo cuando llego del laburo para sacarlo. Y sí la verdad que sí, si tenés la posibilidad y podés hacerlo, sí, seguro que sí bueno, cerramos esto obviamente después tenés la otra posibilidad si no te gusta la Pantera media o, o ya lo tenés y te sirve más una cuenta premium porque querés sacar <coughs> ponerle un tanque que vos tenés y no tenés cuenta premium bueno, le mandás acá las siete, los 7 días de cuenta premium y ya fue, listo y adiós bueno, eh, qué más, después tenemos acá de la Fragua al Foro, esto es un evento para los que no saben también, siempre yo siempre lo comento como para gente que no tiene idea, entonces para mejor estar todos informados. ¿Qué es de la Fragua al Foro? Bueno, de la Fragua al Foro es un evento que se hace, que hace Wargaming eh, y que se hace aquí, especialmente en, en Latinoamérica, con el fin de básicamente que ustedes, los que quieran participar, hagan algún tipo de obra de arte. Entonces, eh, en base a usted, digamos, al, al proyecto que ustedes hagan, ya sea un dibujo, una maqueta, un, eh, un GIF, un videíto, la habilidad que tengan, cualquier cosa que puedan hacer, en este caso, eh, tienen después una, la posibilidad de ganar, ¿no? Se, se arma como un jurado de notables <ríe> y entre lo que estamos los CC, los, los Community Contributors, los voluntarios de la comunidad, eh, y acá está lo que dice, es por el jurado Vamos a leer un poquito porque fíjense que los premios están bastante, bastante buenos En enero tenemos la batalla de las Ardenas, ¿bien? Bueno, tu misión principal en World of Tanks es destruir cosas Pero también tenés la posibilidad de crear algo, te dicen, eh, Tenés que demostrar cierta creatividad Sin embargo, luego de 13 maravillosas sesiones, el tiempo de renovar un poco este ya tradicional evento eh, y adecuarlo un poco más a los gustos y particularidades que hacen que nos encante enfrentarnos en el campo de batalla una y otra vez. Eh, por tanto, simplificamos la modalidad de participación e hicimos que tanto las recompensas como los temas sean mucho más predecibles y convenientes. Bueno, es que a veces también pasaba mucho que eh, al haber diferentes categorías antes, como que no se sabía para qué lado iba uno y había que, bueno, era medio un poco más engorroso ese tema. Pero... Mm, había bastante gente que participaba Y por eso lo quiero hacer más público no digamos Para que todo el mundo pueda participar ahora No es tan complicado, no tienes que hacer muchas cosas raras eh, Bueno, y acá te explico un poquito El tema a seguir en esta primera edición será la batalla de las Ardenas La última gran ofensiva que le dio la victoria sobre Alemania sobre Francia blah, blah. ¿Cuáles son las categorías en las que puede participar? No las hay Esto es lo que yo estaba diciendo recién Antes había categorías eh, Ahora ya no hay más categorías Puedes hacer virtualmente lo que desees en tanto lo que hagas se relacione con esta batalla y figuren vehículos del juego o inspirados en ellos en la creación. Ok, o sea, puedes hacer un dibujo a mano, puedes hacer un, un collage con diarios y que tenga la forma del tanque de un tanque en las Ardenas o algo por el estilo. Bueno, ya ustedes sabrán, ustedes son los creativos, no sería tanto mi, mi caso. ¿Y cuáles son los premios? Porque uno. Digamos, hace algo en, con, digamos, para tener una consecuencia después y que esa consecuencia sea ganar algo, ¿no? También tiene la. Sería un poquito la gracia de esto. Dice: A partir de ahora premiaremos las primeras tres posiciones, es decir, las tres obras más votadas por el jurado de notables. Ponele. Y a diferencia de ediciones anteriores, puedes saber con anticipación por qué estás participando. Bueno, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Está clarísimo, mirá. Si salís en el primer puesto, vamos a arrancar de abajo, ¿no? Si salís en el tercer puesto, podés ganar un T-14, que está muy bueno, me encantaría tener ese T-14. Eh, el Matilda 4, el Churchill 3, el, el tanque ruso premium, que tiene matchmaking limitado también. Eh, el Panzer Kampfwagen T-25, que está en la rama tecnológica, si te fijás, si querés ver las características... Muy mosquito. Eh, podés fijarte ahí que está en la rama, creo que vale 1500 de oro o algo así también, porque lo estuve viendo ahí para, para sacarlo el panzer 3 K, que si no mal recuerdo fue el que salió en las cajitas navideñas si compraron varias cajas y si les salió era ese maldito mosquito el excelsior también matchmaking limitado me parece un tanque que para su nivel está más que muy bien está muy muy bien el excelsior es un tanque bastante blindado que tiene 114 de blindaje frontal tanto en chasis como en torreta perdón pero tengo un toque que no soporto que algo esté por ahí no puedo, soy capaz de cortar el video. Eh, el Excelsior decía que está muy bueno. Tiene un cierre de un poco... No es malo. Lo que pasa es que mucha gente lo usa y lo, lo utiliza no de la mejor manera. Que es tratando de disparar a distancia. Y a distancia no le vas a dar, pero ni a una montaña. Porque tiene unos 0,40 y pico de dispersión. O sea, pff, no le vas a dar ni a un elefante. Y por último, el Chinukai. El japonés, el Chinukai... Bueno, eso es en el tercer puesto. Segundo puesto. Vehículos Premium de nivel 6. Tenés el 85M. caso Si sos de jugar escaramuzas. Si sos de jugar relatorias. La verdad que este tanque... Mm, realmente va con todo. Va con todo. Es un muy buen tanque. Tiene mucho más blindaje frontal que lo que es el... Que lo que es el T-34 de línea tradicional. Está un poquito más... Algunos dicen que está OP. Yo no sé si está OP sí que está muy bien el tanque, en su tier está, está bastante, bastante bien no creo que este OP, es mi opinión OP me parece otra cosa que que sea un pay to win, digo, no, no me parece que sea un, a mí, a mí en lo personal ¿me parece que está muy bueno? sí eh, pero bueno, eso Dicker Max, eh, lo tengo, el Dicker Max es un cazatanque de tier 6 ¿qué te puedo decir el Dicker? Eh, bueno, es un tanque bastante, bastante lento, no te puedes reposicionar es, o sea, a un lugar que fuiste es como por ejemplo no sé, el mouse ponerte cuando vas a, o los tanques muy muy muy lentos que vas a un sector y sabes que morís ahí porque no tenés manera de reposicionarte salvo que ya vayas viendo que los de adelante van cayendo porque tenés que ir a una tercera línea con este pega unos 300 y piquito de daño no está mal no está mal eh, por lo general sacas unos 330 más o menos de daño eh, tiene un, un buen cañón, tiene un buen cañón. A veces la dispersión te va a trolear más de lo que quisieras. Eh, tiene una muy buena dispersión, pero a veces vos decís... What? O sea, se te fue el tiro a la... A, la, a no sé.. A, a Narnia, por decirlo así, yo qué sé. Pero pero está bueno el tanque, está bueno. Si tenés paciencia, a veces va a ser desesperante que no te puedes mover, que no giras, que no te... O sea, movilidad debe tener cero de movilidad porque es lo más lento del mundo. Lo más lindo que tiene es el cañón. <ríe> es el cañón que es muy preciso y en su tier pega muy lindo y, y no tiene una mala una mala recarga bueno después el thunderbolt eh, no lo tengo me parece el bc farfly es un sherman tradicional común si la tengo normalito no, no, para mí normalito no, no tiene nada que destaque mucho por arriba del resto el escoba t40 un tanque normal y después el toc 2 que es el, el. Si ustedes recordarán y veían la, la, los directos que hacía con la cuenta de Sheriff, eh, este era el, el gusano largo que salía con el que terminamos, como para amargarnos bien, definitivamente. Bueno, si estás en un primer puesto y salís primero, digamos. Eh, acuérdense que esto para los demás también no. Sí, incluye espacio de garaje y la tripulación entrenada al 100% para todos. Ok, perfecto. Eh, y tenés asegurado también otra cosa Los 3 días de cuenta premium para el tercer puesto Para el segundo puesto y para el primer puesto O sea, todos ganan pri Del primero al tercero ganan Tanque, eh, tripulación, espacio de garaje Y, eh, y nada más. Y los 3 días de cuenta premium sí Bueno, y el primer puesto eh, La creación más, más linda de Tutis La que más le gusta al jurado Se ganará un T26C4 Super Pershing El T25 Pilot El t 44100 el T54 First Prototype El Panther 88 que... No se acerquen por favor al Panther 88 Es. Es malo. Es malo con ganas. El 8.8 Shot Tiger que tiene el matchmaking limitado. El revalorice que pega lindo. El 50, tolera, 50 toneladas. El FB 4202. El STRB 81. Mira, el 81. Ok. Y el lancing Z Bueno, esos son los tanques que podés ganar en esta. En esta edición de La Fragua al Foro. Bien. Eh, bueno, esto es lo que leí más o menos Y... Tenés hasta el 31 de enero para participar Y acá abajo cualquier cosa entras a la página y te fijas ahí Vas directamente ahí a... Para participar Bueno chicos, ¿qué más? A ver, vamos, vamos, vamos Misiones porque si no se me hace muy largo el video Siempre digo que es cortito y termina siendo re largo Es eh, pasa que había muchas noticias Miércoles primero de enero <coughs> Hasta el primero de febrero Un mes eh, bueno, tenés que activar las, torneos, las misiones de torneo. Esto es obviamente solamente para los que juegan torneos. Por más que las actives y después juegues aleatorias, no te va a funcionar bien. O sea, vas acá, activas la misión de torneo y si te jugás torneitos, eh, directamente cliqueas acá y te vas fijando qué podés ir haciendo antes del torneo como para poder ir sacando diferentes beneficios. Eh, por ejemplo, te das 5 reservas personales. De 100% de experiencia, tenés que destruir 6 vehículos enemigos en cualquier cantidad de batallas o sea, tenés que jugar varias o oh, pues, en un torneo, bueno, un torneo si es, si los rivales están, porque muchas veces juegas un torneo y los rivales no están y te dan la, la victoria la victoria técnica digamos, eh, bueno, es un tema pero si no, vas fijándote acá qué es lo que tenés que ir haciendo bloqueas 5000 puntos de daño, entonces en base a eso te vas ganando diferentes cosillas, Mira, por 10 de reservas personales, re bien Re bien, chabón. Bueno, buenísimo. Eso, ¿qué más? Eh, Obten recompensa jugando bien tu clase de tanques en enero. Acuérdense esto, activarlo siempre por las dudas. Actívenlo. Siempre activenlo Esto, así, de cajón. Todos los meses vas acá y te activas. Activar tanque la misión de tanques ligeros, la de tanques medianos y la de tanques pesados. Y la de casa tanques. Después te dedicas a jugar y un día te diste cuenta que hiciste una buena, una buena parchita. Y bueno... Eh, Vas sacando los diferentes beneficios que estaban buenísimos eh, Además no son tan difíciles de sacar Capaz que la última, la 401, puede ser la más difícil Pero te da 10k de experiencia O sea, está re, re bien Así que ya les digo, entren aquí a la página de World of Tanks Y fíjense donde dice, juega bien tu clase de tanques en enero Y vas a ver que vas a obtener un montón de cosas O sea, si vas juntando todo lo que WOT te da Todo lo que Guardami te va dando o sea, es un montón de cosas. Porque tenés esto. Tenés lo de la fragua al foro. Tenés lo de tan rewards. O sea, es un montón de cosas. Bueno, lo último. El videillo este que... Que salió ahora que tiene que ver con lo del mapa global. Bien, para aquellos que tienen que están participando en clanes. Pero que son un poquito despistados. Que no están muy, muy metidos. Bueno, vamos a ver lo que dice este este videillo. Esperen que ponga en pausa la música. Porque si no, me molesta. Y vamos a darle play. Comienza una nueva era. La era de la industrialización. Destruyan, recojan, ensamblen. Se acerca una época de cambios. Llega un evento nuevo en el mapa global. Alborada. Bueno. Es cortito, dura unos minutillos nomás. Participen de la industrialización y ensamblen su propio Tanque. Ahí voy a poner. Los jugadores verán el taller en sus garajes. Allí podrán ensamblar tanques premium de nivel 7 y 8. El Shift T95. El T23 E3. Para ensamblar un tanque premium necesitarás recursos. ¿okay? Que recibirán por destruir vehículos enemigos. Todo esto en mapa global, no olvídense de las aleatorias y eso, además del taller, la industrialización trajo consigo otra función nueva, los módulos experimentales. Estos objetos mejoran notablemente los parámetros de los tanques, pero solo en batallas del mapa global. Todos los jugadores recibirán el mismo conjunto de módulos, pero recuerden que los módulos son limitados. Usen los nuevos módulos con inteligencia y salgan victoriosos en batallas cruciales. Las recompensas valen la pena. Un estilo 3D nuevo para el objeto 907, el grafito. Solo los jugadores más habilidosos podrán usarlo con orgullo. Ya está bueno el video, me gusta. Está muy lindo. Vehículos de nivel 10 raros. El objeto 907 el T95-FB4201 Shifting. El T95-S6. El BK7201. Este, este es una bestia, chabón. Las veces que me enfrenté a este tanque y yo encima tenía el mío que era el Panzer 7, que es, es una imitación barata de este. Nada que ver, chabón. El Panzer 7 es una caca comparado con este. El 121-B. El M60. El M60. Solo los mejores comandantes conseguirán estos vehículos Los demás jugadores que entren al Paseo de la Fama Podrán participar de la subasta Hay que subastar eh, y apostar sus bonos para quedarse con el tanque Además, siguen en oferta todas las recompensas normales Créditos, reservas personales Comandantes femeninas Directivas, bonos Días de cuenta premios de WOT Emblemas y estilos nuevos no está bueno ese, el de... Me gusta. Hay un par que están muy buenas. Luchen en tres frentes. Consigan puntos de fama para su clan y puntos de fama personales para ustedes. Obtengan recursos. Ensamblen tanques. Prepárense para la industrialización. Bueno, eh, básicamente esto ha sido un resumen de lo, que, de lo que se viene ahora para el mapa global. Eh, para aquellos que tienen clanes, yo me parece que me voy a conseguir un clancillo. Iré buscando alguno de estos tanquecillos con carpusa, porque está muy bueno. La verdad, las recompensas que hay, bonos, día, premium tanques, tanques especiales, estilos especiales para los tanques esos que conseguís. Y está muy bueno, la verdad chicos, me parece que está muy, muy, muy bueno, muy piola. Así que mmm, me parece que me metería un clancillo. Bueno queridos amigos, no los hago más eh, esperar más 32 minutos. Yo quería hacer algo de 15 minutos máximo. Estoy loco, estoy loco. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado todas estas novedades. Fue una bolsa de todas las novedades que se vienen eh, para que estén al tanto y no se pierdan absolutamente nada. Bueno amigos, les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal, por supuesto, claro que sí. Suscríbanse al canal y dejen su like, que el like, ese dedito arriba, ese pulgar, no les cuesta nada y para mí es muy, muy importante para que YouTube nos posicione bien el video como Dios manda. Bueno queridos amigos, les mando un beso enorme, un abrazo, que tengan un hermoso y feliz año y un más y hermoso feliz fin de semana. Nos vemos en lo próxima Chau chau.